en Ortiz y estudié geofísica en el Instituto Politécnico Nacional, eh, decidí estudiar geofísica porque creo que es una de las carreras más interesantes que hay, siempre me llamaron la atención las ciencias de la tierra y sobre todo hacer investigación, es esta fue una de las razones por las cuales yo escogí esta carrera. Desde niña este, me llamaron la atención el, el área de, de la física y matemáticas, me gustaba hacer cálculos y leer muchos libros de ciencia. A pesar de que mi familia estudió eh, áreas diferentes, eh, humanidades y ciencias sociales, realmente el gusto empieza desde que yo tenía ocho años. Y me di cuenta que cuando fuera grande quería estudiar una, una carrera en el área de físico matemáticas ya fuera una ingeniería o fuera directamente a la licenciatura. Bueno, entonces el área de geofísica espacial casi no es conocida por alguna razón, pero realmente es muy, muy interesante porque puedes relacionar temáticas como la geología y, y la exploración en, en, y, y, e investigar acerca de las características de, de minerales de, que, que existen en, en en, en nuestro sistema solar y nos ayuda también a entender cómo, cómo este se, se originó. Yo en la actualidad estudio el sol, en particular hago, eh, mis temas son radioastronomía solar, entonces eh, yo estudio el sol desde el punto de vista de ondas de radio y bueno, es muy importante porque esta información nos, nos, pro, nos provee de, de datos interesantes que nos ayudan a relacionarlos con la parte del clima espacial. El clima espacial en nuestro país es igual poco conocido, pero realmente impactante, no sobre todo para el área esta de las telecomunicaciones. Eh, si, por ejemplo, ahorita nosotros tuviéramos la caída de algún satélite por eh, este, efecto de alguna tormenta solar, realmente nos afectaría. Y ahorita que estamos en cuarentena y la única forma de comunicarnos es vía internet, pues sería realmente desastroso, ¿no? Entonces, eh, mi área es eh, en especial radioastronomía solar. Estudio lo que son los estallidos de radio tipo 2 y, y, y tipo 1, que, bueno, están relacionados, como les había comentado, con eventos de ráfagas solares o eyecciones de masa coronal. Son este, fenómenos que ocurren en el sol y están relacionados con la parte del campo magnético. Y, y, y bueno, estos eventos son, como les comentaba, meramente importantes porque nos proveen este, información importante eh, que, puede, que puede dañar sobre todo el área de las telecomunicaciones y obviamente pues causar este, un desastre a nivel mundial. Y bueno, me gusta mucho trabajar en esta temática porque a mí siempre me ha gustado procesar sobre todo esta parte de las señales. Desde que yo eh, estaba en la carrera de geofísica me di cuenta que el análisis de señales siempre fue una de las cosas que más me apasionaban y a la que muchos también le huían, ¿no? Realmente también parte de este gusto viene... Eh, desde que yo eh, eh, estudié la preparatoria, yo ya vengo trabajando con temas de, de radioastronomía en general y, y yo me enamoré de esta parte del procesamiento de señales eh, y, y en especial, pues, tomé este gusto por, por las señales provenientes de, del sol. Entonces, eh, para mí es un gusto estar observando este... varios es espectrogramas y ver qué información eh, provee acerca de los diversos eventos que ocurren en particular en el sol. Bueno, pues una diferencia realmente a mí lo que me gusta es saber qué trabajo para la gente, me gusta mucho esta parte de servir y, y bueno me gustaría que la parte de la geofísica espacial fuera más difundida, este, conocida y que nuestro país sobre todo se tome la importancia del área del estudio de la, del clima espacial, que es realmente muy importante estudiarlo y estudiar eh, eh, fenómenos que ocurren en el Sol. Creo que es importante para conocer también el, el, el impacto que tiene sobre. El clima de nuestro planeta, cómo afecta, como les digo, las telecomunicaciones. Y bueno, en fin, hay una variedad de cosas que aún faltan por descubrir. Y me gustaría que no solo yo, sino eh, niños o gente joven que apenas está comenzando, pues se les pueda acercar a esta área nueva y, y realmente sean ellos quienes en un futuro puedan explicar fenómenos que aún no conocemos o, o que, o, o que no, aún no entendemos en la actualidad. Pienso que el, el rol de la mujer en las áreas de ingeniería es sumamente importante porque la mujer tiene una visión considero más amplia y puede aportar ideas muy interesantes eh, que si solamente trabajan puros hombres, ¿no? Yo, yo estoy a favor de la equidad de género, pienso que eh, como dice el dicho, ¿no? Dos, dos cabezas piensan mejor que una es muy importante porque te, podemos aportar eh, cosas interesantes y no solamente eh, las mujeres, sino pienso que, que en general el, el objetivo es formar eh, grandes equipos de, de trabajo que puedan aportar cosas sumamente interesantes mediante sus ideas, opiniones y, y demás aportaciones. Pues bueno, si hubiera un consejo que pudiera darme a mí misma la versión del pasado, sería que de, debo de tener confianza más en mí. Y esto es muy importante porque mucho tiempo... Yo padecí del famoso síndrome del impostor, eh, a pesar de que tenía logros en mi carrera, siempre se veían mermados porque creía que, que yo no los había eh, conseguido, sino fuera fueron cuestión de, de la casualidad. Y, y de hecho, este miedo me llevó a perder oportunidades importantes, y poder transmitir lo poco que sabía hacia los demás. Entonces, mi consejo no solamente a mí, a, a, tanto a mujeres como a cualquier estudiante, sería confíen en sí mismos. Es muy importante confiar en lo que uno hace y no escuchar comentarios que no nos sirven para nada. Bueno, mi mensaje hacia la población joven que inicia o que también vamos incursionándonos en el área de la investigación eh, sería confíen en sí mismos persigan sus sueños sean perseverantes sean disciplinados eh, no sean apasionados sobre todo creo que la, la disciplina viene eh, como añadidura a esa pasión entonces a ti primero te debe de gustar algo para y después, por mediante la disciplina, puedes lograr objetivos muy, muy importantes. Entonces mi consejo sería sean apasionados, eh, persigan sus sueños y, y, y nada, ¿no? Simplemente disfruten de lo que hacen.